Somos de la tierra del maíz, donde las tradiciones perduran en nuestra piel. Somos costumbres zapotecas que se niegan a desaparecer, vislumbrando hacia el futuro sin perder la esencia de nuestro ser. Somos color, aromas y sabores somos la tierra que brinda y baila, donde la algarabía se hace presente en cada son, en cada baile. La miroste dan la fiesta grande del cerrito de Sachila, que la Getza 2022.